Buenas, soy Fernando, vengo de la Fundación Carnegie y les voy a presentar un nuevo proyecto en Ginama. El proyecto en cuestión se llama Proyecto Lena, llamado así, en especial homenaje a una compañera. Pretendemos dar atención a las ediciones con y sin sustancia a través de diferentes vías, como pueden ser el acompañamiento, la prevención y sensibilización, además de un tratamiento. No sé si me seguirás escuchando, pero si lo estás... La idea es darte un espacio de escucha, de cercanía y de confidencialidad, donde te sientas cómodo y cómoda y puedas plantearme dudas o contarme lo que necesites contar y poder ayudarte. Estaremos ubicados en el centro cívico de Pinama de martes a jueves y el resto de la semana estaremos por el barrio a pie de calle. Puedes contactarme por teléfono o por WhatsApp, el número que ves en pantalla o por el correo electrónico. Sin más, les invitamos a contactar por si tienen alguna duda o sugerencia. Gracias por su atención.